Hola mi nombre es Ángeles Camacho soy ingeniero agrónomo y profesora titular de la Universidad de La Laguna el objeto de esta presentación es eh, mostrar el máster de ingeniería agronómica un máster que oferta la Universidad de La Laguna y es ese máster que tiene que cursar el alumno que quiera ser ingeniero agrónomo es un máster habilitante porque es un máster cua que cuando se terminan los estudios se obtiene una titulación superior eh, de ingeniero agrónomo, un profesional que está preparado para trabajar en el sector agrario es una profesión eh, antigua pero desconocida y poco valorada socialmente a pesar de que este profesional tiene un papel destacado en lo que es la producción de alimentos es un ingeniero eh, necesario necesario para el desarrollo y para la modernización del sector agrario el máster que la Universidad de la Laguna oferta eh, contempla un total de 90 créditos y se tiene que cursar en un año y medio. Eh, se comprende una serie de asignaturas que están englobadas en seis módulos. Un, módulo, un primer módulo de tecnología de la, y planificación del medio rural, donde el alumno tiene que cursar un total de 24, 24 créditos. Un módulo de tecnología de la producción vegetal y animal, aquí el alumno tiene que cursar 21 créditos dentro del módulo 3 de tecnología de industrias agroalimentarias eh, son 12 créditos los que pues, hay, están contemplados aquí en este módulo y un módulo 4 de gestión y organización de la empresa agroalimentaria que tiene que también cursar 12 créditos en total estamos hablando de un, de un bloque de obligatoriedad ...de un módulo de asignaturas obligatorias... ...por un, un total de 69, 69 créditos... ...aquí hay que sumarle el bloque de optatividad un bloque de optatividad donde el alumno tiene que cursar, o sea, ofertamos 18 créditos, pero solo tiene que cursar 9. O sea, tal y como nosotros lo tenemos estructurado, pues tendría que elegir solo tres asignaturas. Los estudios eh, finalizan con el desarrollo por parte del alumno de un trabajo fin de máster, un trabajo fin de máster que se desarrolla de forma individual el alumno y que comprende un total de, de 12 créditos. Eh, la ubicación geográfica de Canarias y el clima que tenemos pues nos permite contemplar dentro de la otra una línea de especialización eh, dedicada a los cultivos tropicales y subtropicales unos cultivos que están muy en auge están eh, siendo de mucho interés y esto nos da un punto diferencial en relación con el máster ese mismo máster que ofertan otras universidades españolas eh, ¿Quién puede acceder al máster? Al máster puede acceder todo aquel alumno que esté en posesión de un título que le habilite para eh, ser ingeniero técnico agrícola. Es sin duda alguna la profesión que mejor encaja con el máster, es la, la, el, el, la titulación que por naturaleza te, cursa el máster, de hecho son los técnicos que más acceden a estos estudios. No obstante, puede ser cursado por todo aquel alumno, por aquel, eh, alumno que tenga un grado de, otra, de otro Tipo, no obstante a medida que se pierde afinidad, pues hay que ir eh, añadiendo eh, formación complementaria. En todo caso, lo que sí tiene que dar claro que el alumno que se matricule al máster tiene que estar acreditado, presentar eh, la acreditación del nivel B1 de inglés. Eh, si, hay, si, si alguna persona quiere estudiar este máster aquí en Canarias, lo tiene que hacer en la Universidad de Laguna porque es la única que lo oferta. Hemos diseñado un máster con contenidos modernos. Eh, hemos hecho un máster donde hemos contemplado la semipresencialidad porque queremos hacer accesible este máster a todos esos ingenieros técnicos agrícolas que están trabajando y que este máster les permite pues, escalar un nivel dentro de su profesión, subir un escalafón importante. Y eh, lo contemplamos también con doble titulación, con otra universidad europea, lo que sin duda alguna es muy interesante de cara al desarrollo profesional fuera de nuestro país, fuera de España. Es un profesional, como dije antes, preparado para, para trabajar en el sector agrario, pero el campo de trabajo que puede hacer ahí pues es inmenso, muy grande. Yo aquí, de cara a esta presentación, pues los he estructurado en cinco, en cinco áreas de trabajo, cinco áreas de especialización. Es un profesional que puede estar trabajando, desarrollando puestos de nivel dentro de lo que es la producción vegetal, en todo lo que es el manejo y la sanidad de los cultivos, bien sean cultivos orientados a la producción de alimentos o cultivos con fines ornamentales dedicado a la mejora genética de especies vegetales, a todo el tema de jardinería, eh, paisajismo, recursos hídricos, conservación de suelo También eh, puedo ocupar, y de hecho a, a, es así, puestos relevantes de gestión en empresas dedicadas a la a producción de ganadera en, asesorando, eh, trabajando eh, en temas de, de producción animal, en temas de nutrición, en temas de reproducción ...y además, pues una de las áreas de trabajo... ...de especialización importante de estos ingenieros... ...y que es una competencia profesional única de ellos... ...es el redactar proyectos técnicos... ...para la construcción de edificaciones en el medio rural... ...estamos hablando de la construcción de invernaderos... ...de naves ganaderas, de embalses, redes de riego... ...o caminos rurales, en fin... ...esta es una competencia exclusiva de estos ingenieros... ...y que en el cual pues, hay desde siempre muchos trabajando... Y con bastantes buenos resultados. Eh, trabajar en lo que es la gestión económica y comercial de, de empresas tanto agra, eh, agrícolas eh, como ganaderas o, o en la industria agroalimentaria pues también están son profesionales que están preparados porque tienen formación en economía agraria. Y en lo que al desarrollo rural, a la planificación y desarrollo rural se refiere, pues son eh, profesionales fundamentales en esos equipos que se, que se constituyen para desarrollar esos planes eh, de desarrollo rural que financia eh, la comunidad autónoma eh, junto con España y junto con la Unión Europea. El, el campo de la industria agroalimentaria es sin duda un campo también donde ocupan puestos relevantes eh, tanto en lo que es industria cárnica, industria láctea, en la industria del vino, aceite o bien en las industrias que, eh, que procesan eh, con, eh, hortalizas, eh, frutales o, o eso, hortalizas, o frutos vegetales eh, Lo que tiene que quedar claro es que el perfil profesional del ingeniero agrónomo está pensado ...pues para ocupar puestos de mayor nivel de gestión... ...de planificación, mayor nivel de responsabilidad... ...y son puestos también mejor remunerados... ...que los de eh, los ingenieros técnicos agrícolas... ...que es el, el eslabón que está por debajo de, de este ingeniero. Eh, siempre ha sido un ingeniero, un profesional... ...un ingeniero muy demandado... Por, ...tanto por la empresa privada... ...como por la, empresa, por la administración... ...pero hoy estamos en un momento de empleabilidad... ...bastante importante... Y eso sin duda alguna favorecido por no solo por el abanico tan amplio de salidas profesionales que tiene dentro del sector agrario, sino porque el sector agrario está en un momento de expansión ...crece la población mundial, crece la demanda de alimentos... ...y es el sector agrario con estos técnicos... ...con el ingeniero técnico agrícola, con el ingeniero... ¿no? Quien tiene que, eh, que conseguir esa, esa cantidad de alimentos... ...que se necesitan, está, eh, el sector agrario está eh, en expansión... ...y está en un momento de cambio, estamos entrando... ...en la era de la agricultura inteligente... ...donde eh, la, los, las nuevas tecnologías, los drones... Eh, los, el Big Data se, se, se muestran como herramientas importantes para hacer los procesos productivos más eficientes. Lo que yo les muestro aquí es un, una gráfica eh, fruto de, un, de una publicación realizada por el diario El Mundo donde hizo un estudio de la ampliabilidad de diferentes mm, eh, carreras que se ofertan, o diferentes titulaciones que se ofertan a las universidades españolas y esta concretamente es una gráfica referida a la empleabilidad del ingeniero agrónomo. Eh, como ven, el nivel de empleabilidad es bastante alto, Los, cada uno de estos puntos representa una universidad española que oferta la titulación y todas están ubicadas en este cuadrante de alta eh, empleabilidad y además su formación está bastante acorde con, eh, su, su trabajo está bastante acorde con la formación recibida. Bueno, yo con esto, eh, con esta, con esta presentación, pues, espero pues que el alumno eh, con, eh, pues aprenda, a, a, conozca mejor esta, esta, titulación, conozca mejor la profesión del ingeniero agrónomo y porque no, tal vez pues en un futuro pues decida unirse a este mundo del agrónomo. Gracias.